Muy pero muy buenas tardes, eh, tengan todos los amigos de cartagomedios.com Qué verdadero placer estar todos ustedes en esta linda tarde Una tarde preciosa del sábado, por lo menos aquí en Cartago, no sé allá en la zona eh, Creo que es de San Parados, ¿verdad, Max? ¿Cómo está allá el, el clima? Aquí yo estoy con la tacita ya preparada con el café bien calentito, bien sabroso Esperemos que muy pronto de un nuevo patrocinador que estamos ya conversando para, porque quiere salir acá en Café Empresarial. ¿Cómo has estado, Max? ¡Qué gusto saludarte! mi buen amigo don Heiner Mora, un placer como siempre saludarlo, un sábado más usted y yo, compartiendo grandes verdad, momentos de negocios, y ahora que usted lo decía me imagino que la hermana República Cartago debe estar un poquito despejadito bien bonito, por acá si le cuento lo que es la parte de San Prado, San Juan de Dios Cerrilla, está que quiere llover, eh, parece que va a venir algo un poquito fuerte pero eso no nos impide realizar una vez más nuestro querido café empresarial, ya hoy Sábado, ¿verdad? 7 de agosto, empezando un nuevo mes, empezando un nuevo ciclo, abriendo nuevas oportunidades, y como usted está mencionando, esperando aquí ya la entrada de nuevos patrocinadores a este bello espacio, en donde siempre tenemos la oportunidad de compartir con excelentes expositores, expositoras a nivel nacional e internacional, eh, siempre temas de interés para todo público, para nuestro empresariado, para nuestros emprendedores, nuestras emprendedoras, tanto en la zona de Cartago, en la zona de Costa Rica, igual saludos a la hermana allá en República Cartago y siempre darles felicidad y prosperidad ahora que pasó el 2 de agosto, que es el día de nuestra patrona de Costa Rica, nuestra virgencita de Los Ángeles, conocida como la negrita y ahora viene, me imagino, que ya un aspecto, Don Heiner, me imagino que no es más virtual, porque asumo que ya este año no se hace la pasada, que siempre ha sido toda una tradición en Cartago, la pasada de la, de la basílica hasta la catedral, y bueno, ya todo eso lo tenemos regulado. Y uh -huh. yo les digo a los Cartagos, el hecho de que esté regulado no significa que no se pueda hacer de una manera simbólica, de una manera espiritual, que aquí la llevamos en nuestros corazones, y siempre hay algo nuevo que hacer, algo nuevo que construir acá entre nosotros, los. Eh, responsables de este bello y hermoso espacio. Y bueno, de ahí, don Heiner. Hoy, precisamente, bueno, un servidor con toda la audiencia va a exponer un tema que consideré no solo don Heiner de importancia para la audiencia, uh -huh. para todos nuestros amigos o amigas, sino también que es algo que nos está eh, a todos involucrando y a todas, tanto en el sector nacional como en el sector internacional, y que el tiempo que saqué para brindar hoy este tema, igual la manera de elaborar esta presentación, lo hago pensando mucho en aspectos que nos han marcado tanto eh, en la parte pública, privada y en la privada familiar, el sector PYME, el sector eh, grandes empresas, que ha sido algo que nos está dejando hay grandes enseñanzas y grandes lecciones. Y no podemos verlo solo como tal como el factor tragedia que siempre hemos visto las cosas a nivel nacional o mundial, que es lo que decimos una pandemia. Y hoy precisamente la eh, presentación que tenemos por acá, eh, para toda la audiencia y para compartirla acá con mi buen amigo, un Heiner, habla sobre eso, la empresaría en tiempos de COVID-19. ¿Qué aspectos nos han marcado? ¿Qué aspectos yeah. nos están dando? Grandes lecciones de gran eh, momento cómo podemos ver esto eh, si lo vemos desde la perspectiva de enseñanza y qué aspectos son claves o vinculantes que hoy tenemos que tomar en cuenta no solo por empresarial sino por la parte también emprendedora. Y, don Heiner, como le digo, estamos acá, ¿verdad? entre usted y un servidor, compartir varias cosas, y más que los dos también hemos estado en situaciones muy importantes como emprendedores, como empresarios, como personas que también buscamos hacer diferencia en la sociedad. Esto nos ha dado grandes enseñanzas, pero don Heiner, eh, aquí vamos a hacer en el chostillo grandes diferencias y grandes consejos. Y como siempre, don Heiner, qué alegría tenerlo siempre con nosotros, compartiendo, ¿verdad, don Heiner? Y haciendo maravillas. Mientras estás preparando ahí el tema de la, de la presentación, te quiero contar que, que aquí me, me obsequiaron esto. Vea <risa> qué cosa más linda. Ah. Eh, tenemos ahí al muchadejo, a la Cegua, a la Llorona, don Heiner. Así es, así es, eh, la gente de, lo voy a decir el nombre, que no se están pagando publicidad, de Café Leyendas sacaron esto tan bonito en las ventas de su café, en donde mencionan diferentes eh, eh, leyendas, precisamente, ¿verdad?, haciendo alusión al nombre, a su nombre. Eh, como usted lo mencionaba, trae el Cadejos, trae eh, la tule vieja. ¿se recuerda la tule Tulevieja? La Llorona, algo muy conocido, eh, y otro que yo no me acuerdo muy bien, pero aquí viene, el mico malo. <risa> bueno, de ahí, don Heiner, ¿qué le digo? Nosotros crecimos con todas estas historias por parte de nuestros la eh, degua, bisabuelos, bisabuelos, <risa> bisabuelos hasta pasarlas de generación en generación, y son cosas lindas que mantienen nuestro tradicionalismo acá en Costa Rica, que ha sido lindísimo, bello. Y qué bien por uh, estos emprendedores que están dando este tipo de productos y apoyarlos, que ha sido la consigna también de café empresarial, siempre darle el apoyo a la pequeña y mediana empresa acá a nivel nacional y que es lindo destacar. Y bueno, un hey, Heiner, por acá ya un servidor tiene la presentación para compartir con la audiencia, para poder ver los detalles acá que estamos analizando. Aquí ustedes me dicen si se ve bastante bien, don Heiner. Muy bien, muy bien. Recordarles que estamos a través también de nuestras redes sociales, en el Facebook Live, de, estamos Facebook Live de Cartago Medios, para que compartan esa, ese tema tan interesante que vamos a, a tener el día de hoy. También que nos compartan eh, a través de cartagomedios.com, allí nos pueden escribir. Recordar que tenemos nuestro número telefónico 7206-6990, es el número mío. 7206-6990 no sé si usted Max quiere dar su número también para cualquier también nos puede, eh, cualquier consulta o inquietud hablamos al 8990 2927 repito 8990 2927 de whatsapp de un servidor y con gusto estamos acá a la orden para poder poner acá a consulta todo lo que tengan en inquietud y bueno, don Heiner, no sé, lo pasamos acá modo presentación, vamos a ver cómo se nos adelante, se ve excelente vamos a ver. aquí lo estamos viendo y hoy, para la audiencia el tema que tenemos en este momento <coughs> resume varias cosas que queríamos exponer, ya desde hace algún tiempo atrás eh, me ha tocado hablarlo con colegas, incluso en conferencias, este sí está modificado porque precisamente vamos a hablar para toda la audiencia la importancia de la gestión empresarial en tiempos de COVID-19. Y estamos hablando de actualidad y negocios. ¿Por qué hoy la gestión empresarial? Porque es de importancia considerar y tener en cuenta que hay puntos que hoy en día nos están enseñando en el amplio sentido de la palabra todos aquellos criterios que tenemos que analizar, tenemos que eh, procesar y estudiar y cómo esto, a través de los diferentes ¿verdad? factores de mercado, elementos de mercado, nos está haciendo ver un antes y un después. Entonces, acá compartiendo con la audiencia, vamos a hacerlo de una manera muy bonita. Y hagámoslo con un bonito pensamiento, un bonito maximiento, un pensamiento de un servidor. Que hoy se los quiero compartir a todos ustedes, igual a un Heiner. Y aquí vemos este detalle, la capacidad de ver la luz en oscuridad, nos hace comprender las grandes oportunidades que la vida nos presenta, está en ti la capacidad de visión para forjar tu camino. Y hoy que les quiero dejar con este pequeño pensamiento a toda la audiencia, a nuestros amigos y amigas, que nosotros tenemos que ver esos momentos de tragedia, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de gran inquietud, como momentos de gran oportunidad que nos hacen ver en la parte calmada, en la parte pausada de nuestro ser interior, esos momentos, conceptos de poder crecer y hoy Ajá. es una enseñanza que les dejo más en estos tiempos que nos encontramos eh, que veamos estos tiempos como una parte de crecimiento, de aprendizaje, de grandes enseñanzas, de mucha calma, de mucha quietud entonces ya para entrar en el tema con nuestra querida audiencia es muy importante tomar en cuenta que tenemos que hablar del antes de lo que fue esta situación que hoy estamos viviendo llamada COVID-19 y por qué lo hablo así don Heiner y lo hablo Ajá. a toda la audiencia porque hay aspectos muy importantes que nosotros, como estudiosos de las ciencias empresariales, de las ingenierías y de las demás especialidades, eh, no empezamos a tomar en cuenta. Y eso es lo que yo digo, la visión de futuro. Cuando hablamos de la visión de futuro, es la capacidad que un empresario una empresaria tiene que tener. Para anticipar los posibles cambios de mercado y entender la dinámica de mercado, cómo se está moviendo los diferentes sectores que conforman el sistema económico nacional, el sistema económico regional y local. Y en esta ponencia aquí lo explico, porque, por ejemplo, qué pasaba con la empresariedad antes de covid estábamos regidos por un mercado tradicional donde hablamos de negocios tradicionales, ¿verdad? Y cuando hablamos de negocios tradicionales me refiero a lo que es la parte física, pensamos en supermercados, en tiendas de conveniencia, pensamos en la industria bancaria, pensamos en las sodas, en los restaurantes, y que estuvimos acostumbrados mucho al contacto con la gente, estuvimos acostumbrados mucho a la visita de las personas a los establecimientos, las largas filas, el tema de lo que es la parte de los servicios tradicionales y esto también nos da a entender que los productos eran estándar. ¿Qué quiero decir? Que antes de la pandemia pensábamos mucho en la parte de simplemente servir un producto o un servicio con una finalidad básica y esencial. ¿Y eso a qué nos lleva? Simplemente a gestionar una relación de servicio al cliente y hasta ahí llegaba el proceso. Entonces, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros vendíamos comida, simplemente comida, y no pensábamos en otras cosas más allá. Si se vendía servicio bancario, se daba el servicio bancario como tal y simplemente se terminaba el concepto. Pero también mm, es importante entender que estuvimos acostumbrados a los servicios habituales. ¿A qué me refiero? Las típicas filas en un banco, eh, la típica recepción en un supermercado, el concepto de la seguridad en un centro de proximidad, en un residencial. El concepto básico de lo que es eh, la parte también tiendas de ropa en donde visitaba el lugar, eh, solicitaba un producto o servicio y simplemente eso era todo. Pero también tenemos que ver cómo estos lugares durante mucho tiempo, lo decía un Heiner y a toda la audiencia, empezaron a quedarse algunos, otros dieron ese paso antes de la pandemia. ¿En qué sentido? En que me limito con solo lo que el mercado me da, con solo lo que el mercado me produce con solo mis clientes, con mis bases de datos actuales, con la visita a mis clientes. Y aquí voy a decir algo muy doloroso. ¿Qué sucede? Que se da una ruptura entre dos sectores. Los empresarios que deciden anticipar el futuro y los que simplemente deciden seguir el día a día del mercado. ¿Y qué pasa con los que se quedan con el día a día del mercado? Empiezan a pagar muy cara las consecuencias ahora con esto de la pandemia. Y fue un tema muy duro porque está trayendo grandes enseñanzas de que hay que estar reinventándose, hay que estar actualizándose, capacitándose, tener la apertura de grandes eh, oportunidades de crecimiento, el poder hoy gestionar las alianzas estratégicas. Entonces, observemos cómo esto nos lleva a una situación todavía más interesante, la fuerza de trabajo tradicional. ¿A qué me refiero con esto para toda la audiencia? Que estuvimos acostumbrados a la típica jornada de ocho horas, a la típica jornada de horas extra, al concepto de personal dentro de las empresas en la infraestructura física compartiendo, marcando horas de almuerzo, marcando llegadas de almuerzo, marcando horas de café, marcando la salida, en donde estaban aglomerados en grandes estructuras financieras, en grandes estructuras... Eh, organizacionales que hoy nosotros la llamamos departamentos entonces esto nos hace ver que tuvimos un momento el concepto de que el trabajo tenía que ser controlado de forma directa tenía que ser supervisado de forma directa y tenía que ser un concepto de tramos administrativos donde el mismo jefe o gerente son los que están visualizando el cumplimiento de órdenes luego eh, cuando se da esto también tenemos que hablar que tra era tradicional hacer compras a lugares como en la Feria del Agricultor, en las diferentes zonas de nuestro país, pensar en los sábados que había que ir a donde el mecánico, había que ir a cargar los automóviles con gasolina, había que pensar, por ejemplo, también en las compras de supermercado el fin de semana que se podía, eh, conversar con los vecinos en los parques residenciales el poder andar en la calle, esas altas aglomeraciones en el parque automotor. Entonces todo esto nos hace ver eh, que, qué sucede, que empezamos a analizar que la tradicionalidad se manejó por la masificación mm. de personas por el concepto de grandes compras, por el concepto de visitas a los lugares, aglomerar los puntos de venta, el tratar de generar utilidades y también los conocimientos tradicionales de simplemente tener una empresa con una estructura física, con clientes definidos, con personal a cargo y se dejan de lado importantes detalles, como que, eh, don Heiner, pensemos en el concepto, la transformación digital digital, Pensemos en el concepto, eh, la, el desarrollo de aplicaciones como, conocidas como apps, la uh -huh. consolidación de plataformas empresariales. Estamos hablando de páginas web, estamos hablando de blogs, estamos hablando de WhatsApp Business, estamos hablando de redes sociales como Instagram, como Facebook, como Twitter. Entonces, observemos toda esa serie de variables que muchos empresarios o empresarias no pueden. Eh, querían observar y los que tenían ese detalle simplemente se limitaban con hacer publicaciones. ¿Qué lección nos deja también Don Heiner y a toda la audiencia el tema este de las plataformas digitales? No es el hecho de solo hacer fotos por hacer. Las plataformas digitales tienen que tener sentido orgánico y cuando hablo del sentido orgánico me refiero a que tienen que tener sentido empresarial a qué segmento de mercado nos dirigimos, con qué clientes estamos tratando, en qué momento es idóneo hacer ofertas, descuentos, y también cómo aprender a aplicar criterios como el marketing de proximidad, que esto nos ha venido a cambiar todo el paisaje empresarial. Igual se daba el concepto de mercado, simplemente la entrada de productos a los grandes negocios, a los grandes almacenes, el procesamiento de materias primas, y todo esto nos hace ver, que Aquí se da una gran ruptura epistemológica, social y cultural que nos obliga a entender que la empresariedad está dando un cambio uh -huh. drástico cuando ya don Heiner, tenemos el concepto de pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Los productos eran de forma convencional. ¿Qué quiero decir? Si vendíamos un sanguichito, un sanguchito, Si vendíamos un café, un café. Si vendíamos un eh, detergente, simplemente lo teníamos en espacio góndola y listo. Eh, los sistemas de comunicación, los convencionales como la radio, la televisión, la prensa escrita. Eh, ya hablamos de las redes sociales, que ya las empresas empiezan a tomar en serio conceptos como el Facebook, conceptos como el Instagram, conceptos como mm, también Facebook historias y la parte también eh, de lo que son las páginas web para empezar a consolidar lo que son catálogos digitales, que son los comienzos de la empresaría. Y luego, don Heiner, viene la otra parte que se llama la consolidación de los o planes estratégicos. Los planes uh -huh. estratégicos, ¿qué sucede? Y esto es un tema que sí, aquí, bueno, lo voy a hablar un poquito por encima. Pero los errores graves que se han cometido con los planes estratégicos es consolidar solo los planes estratégicos convencionales, ¿qué quiero decir? Que no se contemplaban aspectos como la digitalización, la era industrial 4.0, el tema de la proximidad, que eran simplemente estructuras escritas para consolidarlas de corto, mediano y largo plazo que nos está enseñando hoy la pandemia, que ya los planes estratégicos tienen que ser planes digitales, planes enfocados a las nuevas realidades de mercado, a enfocarse en nuevas actividades y mm, características que presenta el consumidor. Y también... Eh, para la audiencia, simplemente no limitamos a ver lo que nos dan los indicadores de mercado. ¿A qué me refiero? Que nos uh -huh. enfocamos a ver qué nos dice la economía, qué nos dice la tecnología, qué nos dicen los clientes, qué nos decía la parte cultural de un país. Esto es lo que nosotros decimos los recursos estratégicos, que son los elementos del micro y macro entorno. ¿Qué significa? Que aquí vivimos solo el día a día leyendo lo que nos indican las noticias, lo que nos indican los periódicos de negocios, las secciones dedicadas a negocios en donde simplemente yo como empresario me limito a ver cómo está el tipo de cambio, cómo están los precios de los combustibles, cómo está están alza en el precio del petróleo. Y no veo ese más allá, que es las variantes que me puede ofrecer el mercado. Entonces llegamos a un punto común qué sucede que nos quedamos en esta parte simplemente? Ofertas, demanda, promociones tradicionales de productos, servicios, ofertas, descuentos, uh -huh. aprovecho periodos en el año, pero no estoy entendiendo que se va a venir un fenómeno muy fuerte y es el que hoy usted y un servidor está experimentando y toda la audiencia y a nivel nacional y mundial que es el factor pandemia. Esta información la extraje precisamente de la revista Estrategia y Negocios, que doy créditos a ellos por este estudio que hicieron uh -huh. en el 2020 eh, para toda la región centroamericana. Se hizo una encuesta dirigida a empresarios con 18 preguntas para analizar qué lecciones nos deja el año 2020, que es donde comienza todo y se decreta la gran emergencia nacional y mundial. El sí. 96% de las personas, don Heiner, ¿qué nos dice? decía no precisamente eh, quería quería hacerte una, una consulta referente a recordemos que inició la pandemia en el 2020 verdad inició en el 2020 en el marzo propiamente en marzo fue cuando se dio todo el tema todo el brumbo. ya tenemos prácticamente año año y medio con, con esto y bueno eh, dios primero ya a final de año pues tengamos un poco más de apertura comercial sobre todo para los para los eh, comerciantes y las empresas eh, dicho sea de paso, los amigos que están a través del Facebook y nos quieren hacer las consultas lo pueden hacer directamente aquí en las publicaciones respectivas y quería interrumpirte porque quiero saludar a un buen amigo que siempre nos sigue y que siempre está con nosotros a través del de Facebook Live de Cartago Medios o en nuestra página en cartagomedios.com, Don Leonardo Gambo Alfaro Don Leonardo siempre está presente en los programas de café empresarial y no quiero dejar, no quiero pasar de lado, saludarlo a él, para toda su familia. De verdad le, deseo lo, le deseamos eh, que se encuentre muy, pero muy bien. Y muchas gracias por estar acá. Así que, don Leonardo, muchas bendiciones. Y ahí lo voy a interrumpir en el momento que alguno nos haga ahí alguna pregunta, algún comentario. Porque el tema está súper interesante. El tema eh, es, desde el punto de vista como lo estás eh, considerando, lo estás tocando, está pero excelente. Eh, las enseñanzas que nos, que nos ha dejado en este tiempo que tenemos de pandemia y cómo, cómo hemos hecho los empresarios para salir de todo esto, yo creo que es muy fundamental hablar del éxito y más que del fracaso verdad de esta situación que se ha dado, de la fuerza que tenemos. Exactamente como dice Leonardo, muy interesante el tema, definitivamente don Max Continúe con ese estudio tan valioso que eh, usted ha investigado y ha traído acá para todos nuestros televidentes. Y de hecho, don Heiner, eh, aprovecho para saludar a Leo, porque Leo es alumno de la universidad, está con nosotros ahí en las Fidelitas, y Leonardo tiene un emprendimiento, que ahí también me aprovecho, él tiene un programa los lunes que es... Eh, uh -huh. dedicado a lo que es la parte de ciclismo junto con el hermano y ahí le damos un saludo porque yo también lo apoyo, igual él nos está apoyando y Leo, eh, qué bueno que estás acá hoy con nosotros de verdad, hay cualquier consulta, estamos para servirte porque precisamente como lo dice don Heiner el tema de hoy eh, lo hicimos tomando una serie de situaciones muy específicas en donde mmm, a todos nos compete porque tanto don Heiner como un servidor como Leonardo uh -huh. que acá nos está escuchando, que también es emprendedor y es estudiante con nosotros en la universidad y un gran amigo mío eh, eh, nos ayuda a entender un poquito la lectura de lo que ha pasado eh, no solo en temas empresariales sino en un tema macro y socioeconómico que nos hace entender esto entonces eh, de la información que se extrajo de estrategia y negocios vean por ejemplo las cosas que nos deja la pandemia en el 2020 el 96% los empresarios encuestados responde que la palabra clave en este tiempo fue la resiliencia y por qué se considera la, la palabra clave porque fue la más utilizada para describir la experiencia que toda la empresaria centroamericana tuvo para poder afrontar este fenómeno de la pandemia en qué sentido en ver las, eh, las grandes crisis como grandes oportunidades de mejora en observar el fenómeno de los grandes cierres las grandes medidas que se tuvieron que hacer a nivel nacional a nivel regional y mundial como medidas de oportunidad, de crecimiento, de reinvención, y sobresalen las palabras también. Crisis, pandemia, cambios, reinvención, preparación y nuevas oportunidades. Entonces, un Heiner, y acá a la, a la audiencia que nos está observando, es muy importante entender que estas palabras empiezan a calar muy hondo en el empresariado, porque ¿qué empezamos a ver, la crisis nos lleva a una pandemia, la pandemia nos lleva a cambios, entonces, ¿qué tipo de cambios tenemos que pensar?, Cambios estructurales, cambios organizacionales y cambios hasta en la forma en cómo tenemos que concebir el trabajo tradicional como anteriormente lo habíamos expuesto y nos obliga a ver una reinvención bastante fuerte de lo que fue el concepto estructura organizacional y uh -huh. gestión y venta de bienes y servicios. Por lo tanto, también eh, aquí Parte de la voz de los empresarios y los ejecutivos se hace escuchar de manera fuerte y clara en esta cuestión, porque también tenemos que ver, eh, a pesar de todo, ellos mencionan que aunque se habla de resiliencia, se habla de crisis y pandemia, mantienen aún la postura de eh, seguir eh, invirtiendo en la región, eh, esperando nuevas oportunidades, nuevo, nuevas en nuevos estados, nuevas realidades para poder aprovechar este momento y verlo eh, como una lección, un aprendizaje que lleva a lo siguiente entonces esta estadística la saqué de la misma revista Estrategia y Negocios en su momento y observen, digamos, los principales criterios como en la empresaría cataloga la pandemia en el 2020 En la mayor parte considera en un 35% ¿Sí, el no asume, que, el impacto, que el impacto fue moderado uh -huh el 25.8 lo considera grave, el, el 11.5 leve, el 11.1 dice que beneficia a su negocio, el 9.7 extremo y el 6.9 sin impacto negativo. Entonces vean que nos encontramos diferentes opiniones, diferentes percepciones de cómo el empresariado empieza a canalizar y empieza a ver de qué forma la pandemia puede ser un elemento de ayuda o un elemento de mejora o un elemento de enseñanza que nos hace ver cómo tenemos que pensar percibir y sentir uh -huh. la forma de ver los negocios. Pero, Porque ¿qué crees, Max? ¿Qué crees? O sea, de, de acuerdo a ese resultado, está como dividido, ¿verdad? Está como dividido el tema de si efectivamente eh, nos perjudicó en términos generales o nos llevó a transformarnos y más bien nos fortalecimos. En algunos casos, sí sé que afectó hasta llegó al cierre, y eso no lo podemos ocultar. Pero en una cantidad interesante, logró más bien a que se hiciera un, una renovación totalmente de, de la forma de dar el servicio, la forma de ofrecer el producto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué considera usted que se, que, que se dio? ¿Fue un factor que favoreció o fue un factor que definitivamente eh, afectó en, en forma negativa a los empresarios. Don Heiner, muy buena su pregunta y muy válida, porque viera que esta pregunta siempre, cuando empezamos a ver este tema, me la plantean colegas, me la han planteado en diferentes conferencias que me ha tocado impartir. Cuando hablamos de la gestión empresarial, eh, Max, ¿usted considera que nos afectó o que nos benefició? Uh -huh. Si nosotros nos ponemos a hacer una semblanza y a toda la audiencia que nos está escuchando, hay algo que uno tiene que tomar en cuenta. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva y profunda primero, eh, don Heiner, más que ver el presente. Yo lo voy a hacer desde este punto analógico. Eh, mi padre, que es un reconocido profesional en el área de la administración de empresas, siempre me ha enseñado de esto y me ha calado muy hondo. Eh, Max, no hay que ver las hojas Sino hay que ir primero a las raíces del árbol Para comprender el estado de las hojas ¿Qué, qué quiero bien. decir con esta analogía? Sabio que tu no padre podemos... Saludarlo, don Max Tu padre es una excelente persona Bueno, cuando cuando Perdona que te interrumpa, pero tengo que decirlo Cuando estábamos presentes En la universidad, a mí me encantaba Llegar y sentarme y escucharlo Y hablar con él, porque tiene una gran Sabiduría, ¿verdad? Que Efectivamente, cuando él me lo saludas. Es eh, Pero, una persona que, bueno, definitivamente es tu maestro, ¿verdad? No lo podemos negar, es tu maestro. Ahora sí, le, Don Giner, ahí se lo saludo, <risa> y de verdad, que muchas gracias por esa mención. Eh, eh, yo le digo a sí, usted, sí, él es mi maestro, uno de mis tantos mm. maestros. Y estoy en donde estoy, gracias a él. Por eso es que tomo esa analogía que él siempre me hace. ¿Qué quiero decir con esto, don Heiner y a toda la audiencia? Uh -huh. Que no solo vemos el presente de la pandemia, sino que vámonos más atrás desde lo que es el origen de la historia de la humanidad y empecemos a analizar las principales crisis económicas desde el antiguo Egipto, Grecia, hasta llegar acá. Todas llegan a un punto común. ¿Qué sucede? que en un momento llega el sistema económico que tiene que pasar por pandemias, tiene que pasar por crisis financieras, pasa por crisis eh, climatológicas. Uh -huh. Pero ¿qué quiero decir con esto, don Heiner? Que aquí hay dos factores. Viene lo que se llama el caos, que si nosotros vemos la palabra caos como tal, eh, don Heiner, desde el punto de vista típico del empresariado de la economía y respetando a mis colegas, aquí no es que me les estoy tirando encima, sino si lo vemos desde el punto de vista del analista, ¿qué decimos? Estamos en crisis, estamos en un problema serio, tenemos desempleo, tenemos riesgo social y es cierto, no lo vamos a ocultar porque es una realidad. Pero si vemos la otra parte y uno ve la historia de la empresarial y la historia de la humanidad, ¿qué pasa con los con los con los caos y las crisis? Son un orden. ¿Qué quiero decir? Señala el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces es aquí a donde la misma humanidad empieza a repensar las cosas y se mm. dan nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos. Porque, don Heine, yo le, yo le, yo le digo a usted, y se lo hago ver a toda la audiencia también, para que lo tomen en cuenta, ¿cómo cree usted que nacen las grandes vacunas a nivel médico? ¿Cómo nacen los grandes descubrimientos a nivel de medicina? ¿Cómo nacen los descubrimientos a nivel de arte, a nivel de ciencia? ¿Cómo nace mm. el concepto de la máquina de vapor? Porque Si usted ve el punto común, todo esto se da en las grandes crisis. ¿Para qué? Para entender que tenemos que mejorar el método o los métodos como procedemos de manera típica en una economía en el campo empresarial ¿a qué me refiero? Si usted ve la historia, por ejemplo, de cómo nacen nuestras grandes empresas hoy, como la Cooperativa de Productores de Leche, Tienda La Gloria, eh, podemos sí. hablar de los bancos estatales, y usted ve la historia de Costa Rica, nacen en una crisis. Y usted ve, por ejemplo, cómo nace el petróleo, cómo nace la industria ferroviaria en Estados Unidos, hablando de personajes como Rockefeller, personajes como Vanderbilt, personajes como Carnegie, eh, como JP Morgan. Vamos a un punto común, igual en una crisis. Pero, ¿qué quiero decir? Es el momento para innovar. Es el momento para plantear nuevas formas de hacer las cosas y que vengan no solo a beneficiar a la sociedad, sino que vengan a beneficiar también al empresariado. Porque en este momento es cuando yo más digo que además de ver la crisis, veamos el orden que nos trae. ¿Qué quiero decir? No sabemos si es la oportunidad de reinventar la empresa, no sabemos si es la oportunidad de mejorar el mercado, no sabemos si es la oportunidad de tener alianzas estratégicas asociatividad y encadenamientos con diferentes eh, colegas empresariales dentro de una misma región, dentro de un mismo país, dentro de un mismo distrito, tanto como usted lo quiera llamar, un heiner, entonces hay que ver ese detalle, lo duro que estamos pasando, pero como lo duro, nosotros lo podemos transformar, porque uno se uh -huh. pone a ver y yo veo estas grandes historias ¿Cómo nace la Hershey? ¿Cómo nace la Kellogg's? ¿Cómo nació la Coca-Cola? ¿Cómo nace, eh, en este caso, Domino's Pizza? Y ustedes uh -huh. que nacen en una crisis buscando grandes oportunidades de mejora. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este sea un momento para, primero, canalizar y analizar las diferentes situaciones que estamos pasando a nivel económico, lo duro. De lo duro empezar a ver cómo podemos aprovechar esos momentos y convertirlos en grandes oportunidades de negocios. Porque usted y yo que somos emprendedores, a mí que me ha enseñado la pandemia y yo lo digo. Yo hasta hace poco estuve con un emprendimiento del cual ya no estoy en este momento y, y, y que me enseñó que uno tiene que tener paciencia, sabiduría, reflexión, pero a la vez hacer, construir y concretar en este momento para cuando llegue la época de nuevo de bonanza, el periodo post-COVID, cómo aprovechar esas grandes oportunidades. Porque, don Heiner, no solo podemos ver en este momento la pandemia, sino cómo prepararnos también para el periodo post-COVID, porque viene algo muy importante. Ya la nueva realidad cambió, así lo digo abiertamente, la nueva no realidad puede, cambió. No se puede volver a, a, a seguir en lo que estábamos antes de la pandemia, ya más bien salieron oportunidades para aprovechar la virtualidad, por ejemplo, en las capacitaciones, en las propias reuniones, como una reunión hoy en día ya se facilita el hacerlo a través de un Zoom, hacerlo a través de un Teams, ¿verdad?, por ejemplo. Esos son aspectos que, que más bien, sí, como dice usted, eh, uno debe, debe valorar que ha sido un cambio radical. Me llamó la atención en, en la anterior imagen que mencionabas, que, que estabas eh, ubicando acá, que solo un 30, creo un 30% indicaba que se podía recuperar en el 2021. Bueno, ya prácticamente estamos finalizando, pero quizás en el 2022 ese, ese porcentaje es muy probable que aumente. Eh, don Heiner, perdón, me brinqué esta, esta gráfica, gracias que la señalización que nos estás haciendo. Okay. Eh, esto fue una, eh, dentro de las preguntas que se le hace al empresariado, esto es lo que perciben ellos en el momento, ¿verdad? Porque claro que estamos hablando en el tiempo y espacio 2020. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que eh, de, de mi óptica, de mi perspectiva, hay que ver, eh, don Heiner, que pueden darse una serie de cambios inesperados, como que no sabemos si ya en estos momentos, y yo sé que ya muchos colegas en la región lo están pensando, en crear modelos de asociatividad empresarial, como en algún momento un invitado que tenemos por acá, no, José Eduardo Araya, hablaba sobre este tema, y ya he visto que hay grupos empresariales inter interesados en generar asociatividad, encadenamientos, entonces, eh, no solo ver la parte que no se va a recuperar, sino cómo hacer una reacción activación integrada de los sistemas económicos, ¿con qué objetivo? de tratar que todas las partes vinculantes así sea público, privado pymes eh, eh, empresa familiar puedan crecer porque también hay otro tema que tomo en cuenta y que lo menciono que es la parte informal y es una de las partes más golpeadas y que más situación está experimentando en esta pandemia porque mm. han tenido que sobrevivir a punta de lo que es la parte de las ventas callejeras entonces hay otro tema acá que yo lo veo con mucha preocupación y sé que ya el empresariado, el empresariado regional lo está tomando en cuenta que es la desaparición del dinero y lo digo mm. abiertamente porque en este, en, este, en este momento que se hizo ese estudio no se había Contemplado un tema como los bitcoins, y ya yo vi que Bukele, jefe de este presidente de la hermana República de El Salvador, adopta como primer país en el mundo el bitcoin como moneda oficial. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que uh -huh. ya se están dando grandes transiciones de sí. grandes mmm, situaciones económicas donde cada país está empezando a ver cuáles son las oportunidades más factibles para poder transformar sus modelos económicos. Y con mm. esto que nos eh, dice Bukele de Centroamérica, que yo estoy tomando decisiones para hacer del de Salvador un modelo empresarial autónomo, independiente y capaz de generar diferentes eh, perspectivas de desarrollo económico. Entonces, esto que nos da a entender, eh, no, Heiner, viendo la actitud y aptitud de El Salvador y viendo la actitud y aptitud de Panamá también que es otro país que no dejo de lado y más que tuvimos la presencia hace algunos días de don Aldo Ríos usted recordará todo lo que nos decía don Aldo y un saludo para don Aldo que también en estos momentos sé que no se escucha la hermana República de Panamá él nos decía que ellos uh -huh. están reactivando el turismo para generar la atracción de fuentes de empleo en todos los diferentes sectores. De ahí que en esta semana ellos tuvieron el foro eh, nacional de turismo con uh -huh. la SOPEDE, que es un ente muy importante allá en Panamá y que sé que don Aldo ahí estuvo dirigiéndolo. Entonces vea las perspectivas que cada país ya está empezando a pensar. Por, Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los uh -huh. sectores que podemos ver más atractivos en este momento que nos genere una que nos generen eh, una pronta recuperación, pero que también se vaya con un valor agregado hacia los distintos sectores adicionales? De la economía, porque se está pensando no solo en un sector, sino que ellos ya lo ven desde el punto de vista de todos los diferentes sectores y actividades del gran sistema económico. Entonces, cuando uno ve esto, eh, tenemos que empezar a ver eh, cómo analizar diferentes modelos de asociatividad. Uh -huh. eh, tal vez podemos hablar de los diferentes sistemas de modelo cooperativista que aquí han sido muy efectivos en Costa Rica, las diferentes cámaras de, mm, empresariales que conforman en diferentes sectores de la región costarricense, por decirle el ejemplo y también sé que algunos gobiernos locales, las municipalidades están actuando sobre esto muy fuerte en la parte de capacitación a gente que no está en la formalidad para ayudarle de pasito a consolidar no solo la empresa sino cómo gestionar importantes alianzas estratégicas uh -huh. con empresas grandes que les puedan ayudar no solo con la compra de productos, sino también con gestión y logística, que esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque yo puedo ver esta estadística y es cierto, no se desprecia el estudio, muy importante estos datos que nos arrojan pero también ver <coughs> dentro de lo que la gente cree que no se recupera cómo poder ver esas perspectivas de recuperación. Y aquí es donde un servidor ha entrado en este tipo de proyectos, que es la parte de consolidación de grupos empresariales, asociaciones de pequeñas y medianas empresas, eh, los vínculos que hay que tener con las cámaras comerciales acá en Costa Rica, eh, que algunas son regionales para poder ayudar en esta parte empresarial. Y también <coughs> entramos a una parte de un Heiner, que ahora sí, que nos enseña la pandemia. La aceleración del e-commerce, la consolidación de los negocios de proximidad, las plataformas empresariales, uh -huh. los cambios de hábito y compra en el consumidor, las ventas tradicionales a las ventas no tradicionales y el home office. ¿Qué quiero decir con esto? Con el e-commerce tenemos que hablar que hasta la forma de pagar es diferente, porque hoy tenemos que hablar cómo el SIMPE móvil se nos vino a transformar ya en un estilo bien. ¿Cómo ha crecido el pago por SIMPE móvil? Ha sido de una manera eh, exorbitante y sobre todo el tema de las, los servicios eh, bancarios como el, el, la utilización de los servicios bancarios a, a nivel digital eh, ha incrementado mucho y ni qué decirlo del tema eh, de las mismas universidades con sus, eh, con sus cursos, ¿verdad? El, el uso del Internet, bueno, se ha incrementado... Eh, de una manera podríamos decirlo exponencial y yo creo que el volver a la presencialidad por ejemplo en las universidades eh, pues eh, también va a tener que mantener la opción de la virtualidad y yo creo que hacia ahí están apuntando las universidades okay, volvemos a la presencialidad pero tenemos también y se va a mantener y lo van a reforzar la opción de virtualidad para para aprovechar el, el, el cambio, el, el ahora, que yo creo que ha sido de las ventajas que ha tenido esta, esta innovación o esta eh, regeneración, ¿verdad?, de la industria, de la capacitación, de la educación, de asesoría, en estos términos. Sí, no, y yo lo digo en género, esto nos ha representado también grandes riesgos, pero yo siempre lo he dicho, a nivel de riesgos empresariales están los riesgos medibles y los riesgos no medibles. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles han sido los medibles dentro de este de este aspecto? Uh -huh. eh, la capacidad que yo pueda tener para comprar una plataforma empresarial, la capacidad para poder hacer redes sociales, la capacidad para poder apostar por publicaciones de carácter orgánico en mi propia creación y también el tema de poder tener, eh, digamos, en la en el hogar eh, las condiciones mínimas para poder desempeñarme en el tema del home office, porque aquí estoy viendo un comentario de Leonardo. Y tiene razón porque hay un tema que ahora que lo hablamos de los Bitcoin con Bukele eh, ha sido una de las medidas bastante asombrosas que el Salvador ha tomado en cuenta, pero lo que dice él acá y aquí lo tomo en cuenta que es que también hay grandes agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional o los calificadores de riesgos que empiezan a hacer bloqueos para que estas estrategias no se desarrollen. Y ya sabemos que esto es un sentido geopolítico, geoestratégico con ciertas intenciones de fondo. Entonces también viene una parte muy importante, que es eh, y aquí yo concuerdo con Leonardo, que es dejemos a los países desarrollarse Dejemos a los países plantear nuevas propuestas, porque si pensamos en bloqueos, si pensamos en aspectos como obstáculos, entonces de qué nos sirve decir que vamos a reactivar la economía? Porque para mí una buena reactivación económica es aquella que tiene que tener un justo equilibrio sostenible. ¿A qué me refiero con un sostenible? En donde todos los actores eh, del, y actores del sistema económico tengan un justo desarrollo un justo trato con las leyes de mercado. Porque nada me sirve que se me desarrollen unas empresas y que otras se me estén yendo al despeñadero. Y aquí lo digo abiertamente, porque esto nos tiene que enseñar ¿Cómo equilibrar las diferentes fuerzas en los diferentes sectores empresariales? Porque si yo hablo de la aceleración del e-commerce, ¿cómo le vamos a decir a una pequeña y mediana empresa que haga e-commerce si tal vez una persona de estas no tiene todavía el conocimiento de cómo empezar a crear una plataforma de Facebook? Algo, algo empezando por lo básico, un correo electrónico y cómo saber acaparar dudas y consultas en un correo electrónico, cómo saber implementar un sistema de redes sociales como Instagram, por decir un ejemplo, y cómo también cautivar a esa uh -huh. población porque es que a esto voy yo todo esto de hay grandes enseñanzas, porque ya, por ejemplo, usted y yo que somos profesores universitarios, en menos de una semana casi que en dos días, ya cuando se viene la gran emergencia nacional, ya estábamos utilizando ti, se acuerda hace que en menos de dos días, usted y un servidor y todos los colegas dentro del sistema universitario Teams sí o sí, Zoom sí o sí y punto. Y va a ver cómo lo hacemos y ese concepto de reinventarnos y dar clases virtuales y generar debates virtuales y generar foros virtuales y generar eh, contenidos virtuales de nuestra propia autoría. Esto nos ha venido a traer todo un concepto porque también ha sido la adaptación de la familia de la familia a esta nueva situación. Cómo saber que no hay que interrumpir a esa persona que está en home office. Cómo saber que tenés que hacer una disrupción en tus actividades cotidianas en labores domésticas de la casa. El tema uh -huh. de la limpieza básica. El tema de que si tenemos chiquitos, chiquitas que están corriendo, que nos vienen a golpear la puerta del cuarto de habitación, que quieren estar con nosotros, que también se eh, involucran con los eh, estudiantes. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy yo también estoy con ustedes. Y eso ha sido un tema muy fuerte porque nos ha venido a cambiar los hábitos y costumbres. Entonces viene la otra parte también, los hábitos del consumidor. ¿Qué pasó? Acordémonos eh, la campaña de miedo en un principio, de que se hablaba de que venía una pandemia muy fuerte, que nos iba a afectar, y acuérdense que unos supermercados muy reconocidos del medio costarricense empezaron a sufrir eso cuando la gente empezó a comprar masificadamente papel higiénico, alcohol en gel cajas de leche, plantas de atún y señor Heiner, que de las primeras medidas que tomaron los supermercados fue regular la cantidad de productos la cantidad y servicios de por persona, no usted se acordará que tal? tal vez no más de dos cajas de leche una botella de alcohol en gel eh, un rollo una bolsita completa con papel higiénico entonces observe ¿Cómo esto? Aquí a nosotros nos vino a cambiar una serie de hábitos, incluso con el tema del aseo, donde antes no se usaban mascarillas, vea la cultura de la mascarilla, cómo se fue implementando, el tema del alcohol en gel, que ahora en la cartera, en el bolsito, en el saco hay que andar el alcohol en gel, el tema del distanciamiento y las burbujas sociales, cómo la empresaria tuvo que reinventarse, e incluso una empresa acá como Uber en Costa Rica, tuvo que tomar diversificación del concepto con el concepto Uber Eats, entendiendo que había gente haciendo Office en sus sitios de proximidad y cómo eso les ayuda a ellos a ver la situación, incluso cómo empresas nacionales pasaron de tiendas tradicionales a tiendas hoy por departamentos que en vez de vender ropa y productos. Eh, de habitación, hoy también se han visto en la tarea de vender estas cosas como uso, higiene personal, alimentos y también el tema que usted dijo, la banca electrónica que también vino a dispararse más de lo que estaba con este tema de no hacer filas en los centros bancarios, con este tema de gestionar todo de una computadora desde un smartphone entonces observemos cómo esto nos hace llegar a lo siguiente eh, la conformación de plataformas digitales, ¿a qué nos lleva esto? a entender el contacto directo con el cliente, manteniendo relaciones en tiempo real, la información y la facilidad de información a través de dispositivos como tu laptop, tu pantalla de televisor, tu smartphone, eh, la tablet. Entonces uh -huh. mire cómo todo esto empieza a dispararse más y también la consolidación y convenios de alianzas estratégicas con otras empresas para la oferta de bienes y servicios. Vuelvo al caso de Uber, que hizo Uber con los restaurantes, con las principales empresas de comida rápida. Generar alianzas estratégicas para el transporte de alimentos en los diferentes lugares que el cliente lo requiere. Y mire también cómo vemos eh, la misma industria bancaria también en alianza con compañías de informática, la creación de apps para poderlas eh, difuminar en los diferentes dispositivos y que el cliente tenga información real en tiempo real. Incluso la industria de salud también cambió mucho el enfoque con el tema de la atención médica, las citas por internet, el tema de lo que es los buenos cuidados a través de campañas digitales. Y esto nos hace ver lo siguiente, cómo hoy la utilización de las páginas web las redes uh -huh. sociales, el WhatsApp Business, YouTube eh, se han transformado en motores de búsqueda de información para el consumidor y además la creación de catálogos digitales a través de correo electrónico, a través de páginas web, a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp Business que ahora el consumidor tiene a la mano lo que son catálogos digitales para la búsqueda de información de productos y además algunas empresas han ejecutado el famoso marketing de proximidad que en qué consiste es Colocar dispositivos inteligentes dentro de los establecimientos comerciales con el objetivo que estos se conecten con los diferentes dispositivos tecnológicos que los clientes eh, portan en ese momento con el objetivo de que de ofrecer ofertas, descuentos e información en tiempo real con el objetivo de poder acercar al cliente de una forma inmediata a la compra inesperada de bienes y servicios. Y también se han aprovechado las fechas y momentos situacionales como hoy en día. Observa, ya tenemos encima el 15 de agosto, que es el Día de la Madre acá en Costa Rica, y uh -huh. cómo las empresas están haciendo campañas de redes sociales, aprovechando temas como los descuentos, temas como las promociones, temas como el apartar lugares, ahora que se está abriendo la política de poder eh, darle apertura a los establecimientos físicos, pero con una cantidad regulada de personas y en la, y en la burbuja social. Uh -huh. Entonces, observemos cómo esto nos viene a enseñar también que el correo electrónico está escribiendo para información publicidad, ofertas promociones a través de correos directos los medios de pago que hablábamos el Simpe móvil y las transferencias electrónicas nos están cambiando el paisaje financiero, incluso el tener también cuentas compartidas a nivel nacional e internacional nos está cambiando el panorama para el traslado de dinero y observemos que también ahora se habla hasta de seguros de robo y fraude en caso de eh, que el cliente sufra algún inconveniente con el tema del dinero y ahora también las compras digitales. Observe hoy como páginas, como en este caso Wish, páginas como Uber Eats, páginas como Alibaba, Aliexpress. Y si hablamos aquí a nivel nacional, las mismas empresas están poniendo páginas digitales para la compra y pago de bienes y servicios que lleguen directo a donde el cliente lo necesita. Entonces, uh -huh. eh, vemos también <coughs> como un Heiner. Otra herramienta que nos ha cambiado es el sistema contactless. ¿Qué significa? que ahora el dinero plástico o las tarjetas que usamos, sea crédito o débito, traen un chip sin necesidad de que otra persona la pueda pasar. Vean hasta ese detalle cómo nos está cambiando el tema que ahora los... No, da y, y, y la forma también de poder pagarlo por teléfono. Permítame interrumpirte nada más para saludar claro. a Yadira Cascante, que por ahí nos envió saludos. También a Noelia Gómez. Y don Leonardo hace un comentario, sobre todo ya que estás hablando con el tema de los bancos, que me parece muy interesante en estos últimos minutos. La una de la tarde, 53 minutos aquí en Costa Rica, dos de la tarde, 53 en Panamá y México. Eh, un saludo, un abrazo para los hermanos mexicanos que también están con nosotros. Pronto vamos a estar por allá, por cierto, le cuento, don Max, vamos a estar por allá visitando México. Eh, Excelente. Leonardo... Gamboa nos dice, con el tema del de e-commerce, eh, lastimosamente los bancos no han querido dar tarifas accesibles a, lo, a los, eh, lo que genera que emprendedores y microempresarios y pymes no se puedan desarrollar. Es más rentable contratar un e-commerce en otro país que en Costa Rica. Qué interesante. Es ahí donde uno ve que no hay búsqueda de desarrollo de negocios locales y no solamente a nivel de, de bancos, vean a nivel de tramitología que tenemos que, que, que hacer aquí en Costa Rica a nivel de, de, de gobierno qué tedioso es llegar y montarse una empresa en Costa Rica pero eso es un tema que definitivamente hay que abarcarlo, no sé en cuántos programas más don Marco eh, Don Heiner y lo que dice Leonardo porque yo con Leo siempre que discutíamos esto fuera de las clases y que había una profunda amistad entre nosotros dos yo con él concuerdo mucho porque lo decía hace un rato que para mí un verdadero sistema económico tiene que ser sostenible. Cuando la sostenible, por ejemplo, estas cosas que si se da el e-commerce, tenemos que pensar en otros sectores como la pequeña y mediana empresa. Tenemos que pensar en el emprendimiento, tenemos que pensar en gente que en estos momentos necesita gran ayuda para poder meterse en esta banda ancha carretera que se llama tecnología, porque aquí estoy viendo el comentario de Leonardo y yo concuerdo con él, porque qué está pasando si nosotros desarrollamos un modelo financiero o un modelo de tramitología que sea fácil para las grandes. Estamos dejando de lado las pequeñas y volvemos a esto de que hay un desequilibrio económico donde los que somos emprendedores y lo hemos vivido por la experiencia de los tres que acá estamos en este programa, de que no es fácil montar una empresa con tanta tramitología que hay, con tanta traba que nos ponen, con el concepto de que aunque no generemos, nos van a cobrar también impuestos. Y eso es todo un tema porque lo más difícil del emprendedurismo es la búsqueda de tus primeros clientes, la búsqueda de tus primeros productos y servicios. Y el tema de que todavía se si estás empezando, voy a ver cómo te cómo le va a ese empresario en la marcha, a ver si es cierto que da un buen servicio. Entonces todos esos son factores que también vienen a, a, a, a, a complicarnos mucho un poquito la cancha empresarial. Y esto que dice eh, Leonardo, yo, yo lo veo también así porque, ¿qué pasa? Vemos el caso fuera de nuestro país y hay cosas que son o sea, increíbles y asombrosas. Y ahí es donde uno puede, empieza a pensar todo eso está muy bonito, yo estoy de acuerdo, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo equilibramos a los diferentes sectores? Porque este y yo lo hemos vivido, y uh -huh. vean cuando uno sale a la calle a veces a promocionar un programa, a buscar patrocinadores, a educar al empresariado de que el programa de televisión vale la pena, eh, cuando vamos a, a promocionar nuestros servicios de consultoría, todo esto nos está dando una enseñanza de que también tienen que pensar en, en estos sectores, como en el caso de nosotros, cuando vamos a promocionar, cuando vamos a hacer, cuando vamos a ofrecer mm, un portafolio de negocios, porque porque esto nos obliga a ver otra otra cuestión muy importante. Es cierto que se da la digitalización, el marketing de tiempo real, el marketing de proximidad, pero cómo equilibrar de manera justa uh -huh. con programas de desarrollo justos a este a este sector porque tiene que estar en concordancia con los demás sectores y aquí yo en esto soy también un poco enfático porque ¿qué, qué servicios se han disparado. Sí, hay algunos que se han disparado, pero hay que ver cómo anda la consolidación de sus plataformas, como los servicios de limpieza, las empresas especializadas en fumigación, en desinfección, uh -huh. sanitización, las empresas, como les decía, de reparto, los autocines, que hay lugares donde ya la autocine está volviendo a retomarse, que eso era un tema de los años cincuenta del siglo veinte en Estados Unidos y que lo están hablando para retomarlo y las tiendas de especialidad cuando hablamos de productos digitales porque fue interesante en la pandemia que una de las industrias que mucho le uso de a, y aquí a, lo, a la audiencia la parte tecnológica, como las computadoras, el tema de los, uh, estas cuestiones, los audífonos, el tema de los eh, discos externos, se disparó las sillas de oficina, las mesas de escritorio por un tema de home office y también uh -huh. en eh, algún momento las tiendas de licores y vino debido al cierre de bares con eh, restaurantes, el aumento de servicios de abastecimiento, uh -huh. las empresas de catering, eh, dar servicios de express, el tema de los productos de conservación, los enlatados... Y también la parte de juegos de mesa, que fue algo que me llamó la atención, que vi que una forma de pasar el tiempo con las familias fue la inclusión de los juegos de mesa. Y hablando de juegos de mesa, de todas las características y vemos que también los equipos de ejercicio, que en algunos negocios estaban vendiendo este tema de las mancuernas, las pesas, las colchonetas, las famosas esferas plásticas para hacer ejercicio personalizado en la casa, los programas de entrenamiento, el tema de la jardinería. Entonces, eh, la decoración para el lugar, mire cómo todo esto nos ha cambiado un poquito la faceta, porque también hay que ver cómo era el emprendedor. O todavía puede ser el emprendedor tradicional y no lo culpo, no lo culpo porque es que volvemos a lo que dice Leonardo, lo que dice usted. Hay factores externos que han dificultado que se esa transición con energía, con trabajo eh, abnegado en un horario de trabajo más allá de su jornada laboral, eh, uh -huh. de creatividad, de resultados, de evaluación, de planificación del día a día de riesgos, de oportunidad, de ensayo de error, de reconocimiento, de independencia. Entonces, mire qué fuerte esto. Y también vemos la otra parte que han surgido otros conceptos en donde hablamos que pueden haber personas que son administrativas, que les gusta la parte ordenada, organizada del negocio para poder eh, ordenar y estructurar la empresa. Y hay otros que con su percepción, aprovechan las oportunidades de mercado y agudizan su, su idea de negocio. Y están los incubadores que crean unidades para empezar de cero y están los adquisitivos que pueden innovar y, a, y mejorar lo que se está haciendo. Pero también existen los imitadores. que quiero decir? Que lo que ya existe en el mercado, algunos lo retoman para poderlo promocionar. Y, estoy, y no estoy diciendo que sea malo, sino que lo que digo, hay que tener todo un poco. No nos podemos casar con un solo estilo. Y soy de uh -huh. criterio que hoy... El emprendedor de hoy en el siglo XXI, ahora con esta pandemia, tiene que tener esto, capacidad de respuesta para problemas no convencionales, pensamiento crítico para evaluar todas las situaciones, creatividad, y lo puse a propósito con K, porque me refiero a esto, ser disruptivo, ser desafiante de lo Muy que bien. ya existe. Muy inteligencia bien. emocional, manejo adecuado y certero de las emociones en momentos de crisis, tiene que tener eso coordinación para planificar objetivos y metas y la capacidad de manejar personal en tiempos de crisis en donde tenemos que aplicar habilidades blandas como la asertividad, como la motivación, la inteligencia emocional, el uh -huh. trabajo en equipo que ahora se está exigiendo mucho esto y también vamos a otra parte muy importante que hoy tiene que tener habilidades blandas como cuáles la toma de decisiones, uh -huh. la orientación al servicio, la asertividad, la resiliencia, la flexibilidad cognitiva. Vea qué importante, Eugénito, uh -huh. toda la audiencia este detalle. Y aprovecho que aquí nos está viendo Don José Eduardo Araya, que ya estuvo con nosotros anteriormente con el tema de asociatividad. Y un saludo muy caluroso a Don José Eduardo, que está hoy con nosotros. Ahí lo veo, que está conectado. Y muchas gracias, Don José Eduardo, siempre. Ahora, Javier, sí, también. Don Javier estaba presente también en la. Hola, igual, uh -huh. igual a Javi que veo que anda por ahí también que ya estuvo con nosotros la vez pasada pues excelente uh -huh. muy bien el concepto con Javi también que nos apoya mucho entonces ¿Sí? hay que ver que, cuáles retos tiene el emprendedor, hay un término que se llama ahora el Jeep Economy y es un tema que se ha dado mucho con esto ¿qué quiero decir? el Jeep Economy es un modelo que se enfoca mucho a los recursos humanos a distancia contratar a gente por proyectos por periodos establecidos desde uh -huh. cualquier lugar y esto da origen a lo que se llaman los nómadas digitales, que son personas que trabajan para empresas, pero trabajan por proyectos ubicados en diferentes lugares, incluso hasta con vacaciones incluidas eh, con el objetivo de generar por eh, metas y mm, objetivos. Eh, con el tipo de pago, transferencias electrónicas, eh, capacitación online y virtual, reciben este nuevo concepto de emprendedor, el de hoy en día tiene que ser una persona que se capacite y se certifique, y esto con Javier lo hablábamos cuando estuvo en el programa, ¿verdad? Que tiene que ser una persona que sea capaz de certificarse, de estudiar hoy las nuevas tendencias que hay en el mercado y llevar cursos que le permitan afrontar hoy los retos y desafíos de mercado de una forma diferente uh -huh. y también eh, la pertenencia con el compromiso marca por la empresa la pasión por hacer lo que está desarrollando y la maximización del espacio físico y el trabajo virtual además de que ahora, ¿qué tenemos que hacer para construir una buena marca digital? Pensar en la personalización hoy con el cliente si somos emprendedores la confirmación siempre de pedidos de envíos, de productos o servicio. la comunicación clara y concisa no dejar a esa persona en espera, eso dice mucho de ti, eh, mejorar uh -huh. lo que es la parte de plataformas empresariales en el lugar de venta además de productos o servicios, pensar en las entregas a domicilio, ya esto es un tema que ha sido muy difícil. Eh, la parte de um, objetivos muy bien definidos, cómo gestionar redes sociales, porque es un tema que también hay que trabajarlo mucho. Y viene la otra parte, cómo los centros de proximidad han cambiado esta panorámica en cuanto a lo que son los espacios físicos diversos en donde hay locales comerciales en la primera planta, apartamentos a partir de la segunda planta, Ajá. y la parte de lo que es... Eh, por ejemplo, áreas de recreación, áreas de trabajo, áreas de esparcimiento y lo vemos con los nuevos proyectos residenciales que se han construido en Costa Rica de cómo se preocupan por esos detalles, incluso amenidades, le decimos nosotros servicios a domicilio. Entonces, observen uh -huh. cómo también los apartamentos han cambiado esta temática en donde la persona no se tenga que trasladar, sino que todo le quede a la facilidad y ahí los condominios, los apartamentos que se habla hasta con piscinas temperadas se habla con jacuzzi, se habla de ranchos para fiestas, áreas verdes y vemos la otra parte de la seguridad electrónica y electromecánica, los espacios verdes y de estar los puntos deportivos y de entretenimiento el comercio local en planta principal, el parqueo personalizado con tu espacio único y para finalizar Hoy yo le digo a la audiencia y le digo a Don Heinz, pues claro. de la capacidad de resiliencia y motivación son los elementos y motores de inspiración que nos dan el impulso en la búsqueda de nuevos horizontes. Y les pregunto, ¿estás listo para el cambio? Y hoy le digo a la audiencia, de verdad, aquí están mis datos personales para los que nos quieran contactar por Cartago Medios, mi correo personal... Mi número de teléfono, aquí me pueden encontrar en el blog, que es maxsequeiracascante.blogspot.com. Y aquí me pueden encontrar en Facebook por Max Bedoñi, mi segundo nombre, Sequeira Cascante. O en YouTube por Max Bedoñi Sequeira Cascante. Y gustosamente estamos para ver no solo dudas y consultas, sino para servicios uh -huh. profesionales de consultoría, servicios de capacitación empresarial, servicios digitales, que ahora estamos con esta línea, y todo lo que es la parte de desarrollo de pequeñas y medianas empresas y no decimos que a las grandes no se les da el servicio también les damos el servicio en temas como asertividad resiliencia eh, autocontrol en tiempos de pandemia que andamos con estos temas uh -huh. y de verdad, y digo muchas gracias y hoy, bueno, don Heiner, ¿qué podemos decir? ha sido esto riquísimo estar en el espacio hoy. Bueno, me tocó, como dijo usted, ¿verdad? Trabajar bastante, haciendo cosas <risa> diferentes y yeah, yeah. cualquier yeah. consulta que tenga hoy la audiencia, bienvenida sea, ¿verdad? Don Heinz. Claro que sí, don Max, eh, realmente sí, se nos acabó el tiempo, pero eh, bueno, una, una extraordinaria presentación, que puedo decirte? Muy, muy, muy eh, de verdad muy interesante, invitamos a los amigos que, que algunos se conectaron ahora tarde a la transmisión que por suerte pues va a quedar ahí en el Facebook Live para que lo puedan disfrutar, la puedan ver me parece que es interesantísimo el tema, los tópicos que abarcaste, los elementos analizados durante estos eh, prácticamente hora y, y cinco minutos en donde definitivamente nos podemos dar una idea eh, completa de cómo estamos hoy en día y hacia dónde vamos, y sobre todo para esos estudiantes, esos muchachos que, que van a ser profesionales, que valoren todos estos tipos de conceptos, valoren estos espacios empresariales que hay, eh, no solamente a través de nuestro medio, sino que a través, lo vemos muchos eh, en, en, los, en las redes sociales, aprovechemos para, para aprender y sobre todo para enfocarnos en nuestras profesiones. Eh, ayer lo decía, lo decía un grupo de, de estudiantes en la noche de, de, de mi clase de administración de producción, que tengo amigos, bueno, tengo, perdón, estudiantes de administración, yo les decía que el administrador como tal o el profesional como tal no tiene que limitarse a su carrera, no tiene que enfocarse solo a, al tema de administración. Hoy en día tenemos que hacer personas que manejemos muchas aristas en la parte de gestión de calidad, en la parte de marketing. Tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de recursos humanos, tenemos que saber de ingeniería, tenemos que manejar una planta, tenemos que manejar eh, una página web, cómo se diseña una página web, tenemos que saber, tenemos que conocer muchos elementos para poder beneficiar a la empresa a la cual nos contratan o bien nuestra propia empresa. Entonces no podemos quedarnos solamente con... Los, las lecturas que nos da la universidad, ¿verdad? las clases que nos da la universidad, sino no tenemos que ir más allá y aprovechar el aprendizaje para que cuando llega una situación como esta, tan compleja como la pandemia, que también tengamos, que no nos, no nos, eh, no nos quedemos en el intento, sino que tengamos más formas de poder salir a flote, más formas de poder nadar y, y llegar a, a, a la orilla y poder... Eh, beneficiar a la empresa y beneficiar a nuestras familias. Entonces eh, me encantó, me encantó el, el material, ya estoy aquí para hacer los apuntes y creo que va a pasar el fin de semana repasando el programa, Max. Te, excelente, te felicito y bueno yo creo que ya estamos entonces finalizando nuestro espacio de hoy para que usted lo despida. Bueno, muchas gracias por sus palabras acá, como siempre, como socio, como compañero, como amigo acá en, nuestro, en este proyecto que es de los dos y que aquí hemos dado el amor, el entusiasmo, nosotros dos eh, seguimos adelante. A la audiencia también gracias por hoy conectarse con nosotros, estar dando diferentes opiniones, que esto enriquece el espacio, porque no es solo escuchar al invitado a la invitada, bueno, en este caso un servidor, sino es hacer una reflexión fuerte y seria de por qué eh, es importante hoy no solo ver estos temas sino cómo podemos hacer de nuestro país un lugar mejor del mundo un lugar mejor de la sociedad un lugar, me un lugar mejor y como hoy eh, que se dieron grandes aportes riquísimos excelentes a los uh, invitados que han estado con nosotros anteriormente y que nos apoyan siempre uno está agradecido que están acá en nuestro espacio y que son amigos de nuestro espacio y que aprecian nuestro espacio nosotros los mm. tenemos no solo en gran estima sino que son amigos directos del espacio y a toda la audiencia Gracias de todo corazón porque hoy ha sido una parte que quería ilustrar de lo que también me dedico yo fuera de ser el conductor y director del espacio y me ha tocado valorar en mi labor de consultor, mi labor de profesor, profesor universitario. Y ahora hoy les digo disfrutemos de este delicioso café ¿Con la leyenda? empresarial <risa> y nos vemos de hoy en ocho en grandes momentos negocios. Muchas gracias. Y buenas tardes y un hermoso fin de semana para toda nuestra audiencia. Que pasen muy bien. Muy buenas tardes. Esto fue un programa más de Café Empresarial Momentos de Negocios. Bendiciones para todos.